Hola almitas, ¿cómo están? Muy buenos mediodías, ahí acompañándolos en el almuercito, si están almorzando si están desayunando en alguna parte de Sudamérica o de Norteamérica, muy buenos días tengan todos, muy buenas tardes tengan en, otra, en el otro lado del mundo, por allá en los de Europas, por allá en los Asias, ¿cómo están? Muy buenas noches más lejos todavía. Me alegra muchísimo estar aquí en una conversación más en la tribu de aquí, bienvenidos. Y esta es la primera vez que tú estás en este canal, hoy justamente, hoy vamos a compartir con un ser maravilloso y hablaremos de la naturaleza del fluir. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Ey loco, Y es que tenemos que fluir, tenemos que fluir loco. Tenemos que fluir, no le, no le a eso, fluya. Pero hablamos tanto del fluir que no comprendemos la esencia de esa palabra. Así que hoy hablaremos con Diego Martín Ferrando. Un hermoso ser que nos acompañará y nos deleitará con su conocimiento y compartiremos un poco de palabra sobre esto tan hermoso que es la vida misma advirtió que hoy habrá cortocircuito en nuestras cabezas. Así que si usted está atento y está preparado para poder comprender y aprender un poquito más en este camino de la vida, no se despegue de esta conversación que va a estar maravillosa. Aquí abajito hay un botoncito que se llama suscribirse y al lado está un botoncito que se llama campanita. Dele a eso, no se le olvide caballero que estamos acá para aprender, para vivir, para sonreír, para ser felices. ¡Bienvenidos! Así que ya saben, hoy vamos a pasarla de lujo. Vamos a saludar a todas las personitas que ya están aquí en vivo, las moderadoras número uno del universo, Adri Zambrano, desde Lima, Perú. ¿Cómo te encuentras, corazón? Y Graciela yanielo desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina. ¿Cómo están mis queridas y hermosas mujeres? ¿Cómo se encuentran? Ya saben que para realizar preguntas en mayúscula, el país y la pregunta para poder observarla y leerla más fácilmente. Al principio, Dieguito y yo vamos a estar hablando, conversando, y al final vamos a responder las preguntas. Así que atentos y con lápiz en mano para apuntarlas y que no se nos olvide. Por ahí está Celes, querida. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenida. Emiliano Ariel, muy buenas tardes, qué lindo tenerlos aquí un día más a esta hora, bienvenido, por ahí está Timón, y Timón fue prácticamente el responsable de esta conversación, él fue el que me hizo el contacto y me habló de Diego, estuve viendo su canal, estuve viendo eh, sus textos, eh, lo que habla, ah, visítenlo. Si ustedes quieren visitar el canal de Diego, ya les daré información de eso. Paola Diforte, ¡muy buenas! ¿Cómo estás, corazón? Naitiri Place, ¿cómo estás? ¡Bendiciones! ¡Ay, Naitiri! ¿Cómo estás, mi corazoncito? ¡Qué bueno! Sí, ya me acordé. ¡Qué rico la pasamos anoche! María de los Ángeles Gómez, ¿cómo estás? Luis García, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Qué lindo que hagan presencia, qué lindo que estemos aquí en este círculo de fuego. Elena Padrón, ¿cómo estás? Liliana Santora, Liliana Santoro, ¿cómo estás Santa Fe? Sí, estamos en vivo por primera vez. Estamos al mediodía porque Diego se encuentra en México. Así que ya saben que estamos aquí. Compartan el video, compartan todo esto. Vamos a esperar a la tribu que se acerque. Dieguito ya está tras bambalinas, está allá sonriendo, allá está bien bello, allí es mejor dicho. Estamos atentos. Mientras tanto, yo saludo a las personas quienes vienen por primera vez. Liliana Santoro no me ha dicho el clima en Santa Fe cómo se encuentra. Quienes están por primera vez aquí en la tribu para saludarlos, para abrazarlos porque estamos feliz, dice que Santa Fe está hermoso Liliana, qué bonito, qué bonito, aquí Córdoba está maravilloso, un sol divino, pero me bañé y se apagó el calefón, entonces me bañé con agua fría y fue maravilloso, entre comillas, porque mis manos están frías, y bueno... Ahí estamos, estamos esperando que, que se acerque un poquito la gente, pero vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio sin más ni más, así que por favor, todos atentos, denle like al video, suscríbanse y vamos a aplaudir. Vamos a celebrar este encuentro del cielo en la tierra. Por favor, almitas. Vamos a dar la bienvenida desde México, pero nacido en el sur, en Argentina. Vamos a celebrar este encuentro y recibamos con un cálido y fuerte abrazo a Diego Fernando. A Diego Martín Fernando, muy buenos medios días, muy buenas mañanas. ¿Cómo están, hermanito? <risa> ¡Qué presentación! ¡Por Dios, Jaber! ¡Qué increíble! Jamás había tenido una presentación así, pero bueno, qué maravilloso. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Qué tal? ¡Qué gusto estar en tu canal, estar en esta invitación! Un saludo a todo tu público, un saludo a Timón, ¿no? Que hizo posible este encuentro, que no lo conozco personalmente, pero que sí me insistió en conocerte y en que accediéramos a, a tener esta plática, y bueno, aquí estamos, ya todo eh, correspondía, ya todo coincidía, y estamos materializando este lindo evento, esta linda charla en la cual espero poder transmitir, poder eh, comunicar, poder compartir muchísimo de lo que hemos apre aprendido en este tema tan importante, que es fluir, simple fluir. y complejamente fluir. Es que de eso se trata, Dieguito, porque es simple, pero a veces las cosas simples son tan complejas, quizás el ser humano, Dieguito, quizás el ser humano no se crea las cosas simples. Y dice, no, el universo, ¿qué va a hacer eso tan simple? Mejor compliquémonos un ratico. Sí, somos grandísimos expertos en complicarlo todo. Y es así porque nosotros, por supuesto, estamos adoctrinados, estamos enseñados, a que si realmente una circunstancia y una situación ha tenido de nosotros un enorme e inmenso esfuerzo mental para poder resolver y para poder dilucidar y entender lo que está sucediendo o lo que queremos plasmar, entonces eso es un acto más que certero, entonces eso es un acto más que eh, perfecto, ¿sí? Cuando es todo lo contrario. Mientras más manipulamos las circunstancias, mientras más le metemos de nuestra intención intención a todos los hechos que nos rodean, más estamos degenerando la naturaleza. O sea, Diego, Ajá. que en, po en pocas eh, o sea que sería como quien dice que entre más nosotros queramos poner de nuestra parte, más nos alejamos de la sincronía universal. Sí, totalmente. Es una paradoja, pero es que no podemos nosotros entender el, el fluir y no podemos captar y sumarnos a esa vibración del universo porque eso es lo que significa fluir, es permitir que la corriente del universo se manifieste y se vea a todos los niveles de nuestro ser. Yo eso le llamo, bueno, no solamente yo, sino que es, es conocido como el abracadabra, que significa Pienso lo que digo y hago lo que siento. Esa es la interpretación del abracadabra. Ah. Claro. Pero esa unidad en mí de pensamiento, sentimiento y acción va a significar en, eh, tener una sintonía empática con la fuerza del universo. Con los que eh, en orientes eh, le han llamado el Tao o el Tao. ¿Sí? El Tao o el Tao es la voluntad divina manifestándose. Y está en nosotros en aceptarla, en recibirla, o está en nosotros en rechazarla, en negarla. Torpemente nosotros elegimos el camino de lo complejo, nadar en contra de la corriente. Y entonces, claro, nos llenamos de circunstancias total y absolutamente en desorden, en desequilibrio y nos complicamos la vida, y desde ya nos llenamos de lo que nosotros llamamos karma, porque ir en contra de la voluntad divina, ir en contra del Tao, ir en contra de esta fuerza que se va manifestando permanentemente, es un absurdo, es una locura. ¿sí? Ahora, lo, interesa, lo interesante de todo esto, y, y para todos tus oyentes que están del otro lado, es que desde ya, si queremos avanzar, en la vida si queremos despertar esas actitudes y esos sentidos que tenemos en lo más profundo claro que tenemos que conectarnos a esa fuerza superior y aprender desde ya a fluir pero lo loco de todo esto es que para alcanzar o la búsqueda de fluir se trata de comprender y entender que no hay que buscar porque para permitir que esa fuerza superior se plasme y se manifieste en nosotros, debemos de ir desapareciendo y disolviendo esa división y, ese, y esa separación que hay entre buscador y buscado. O sea, aquel que aspira, aquel iniciado o aquel estudiante que quiere llegar a esa, divinidad, o esa fuerza superior, o esa sabiduría que nos rodea, tiene que dejar de identificarse como algo que está fuera de eso. ¿Sí? Hermoso, hermoso. Yo aquí tomé una, unas palabras del Tao, porque el Tao desde ya es el libro más maravilloso, excepcional y superior que entre los hombres existe. Y nosotros... Si queremos aprender a fluir, debemos de tomar en cuenta estas anotaciones que el maravilloso Lao Tse hizo, ¿no? Que desde, desde sí mismo, Lao Tse no, nos muestra esa paradoja y esa contradicción que es necesario, porque significa, Lao Tse, eh, eh, el viejo que era joven, ¿sí? O el anciano que era niño. ¡Qué lindo! Sí, exacto. <risa> Esa, ese es el significado o, o lo que ha manifestado de lo que es él. El anciano que es niño, se dice y se cuenta que él estuvo 82 años dentro de la panza de mamá y, y luego nació ya con bigotitos y viejito, ¿no? Y era un bebé viejito. Pero lo que está contando, o, o en esencia lo que se nos quiere transmitir, es que no importa la edad que nosotros tengamos, sino lo que importa es la permanente espontaneidad naturalidad, juventud y, y, y candor que debe y tiene que existir en todo momento, porque esa es la vibración que a nosotros nos empata con la divinidad. Porque si bien la divinidad no es una persona, sí tiene una fuerza de vibración que es muy característica de los niños. Claro. La divinidad está creando y jugando permanentemente y constantemente, y es espontáneo. No tiene en cuenta el pasado, tampoco teme al futuro. La divinidad simplemente es, y es eso lo que nosotros tenemos que aprender para poder, entonces, fluir correctamente. Y entonces, eh, te decía que quería sacar una frase de, de este libro de Tao Te Ching, ¿no? de Lao Tse, y dice, el sabio obra sin actuar.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 comprender que la sabiduría puede manifestarse a través nuestro. Entonces, ni siquiera tenemos que sentirnos como sabios. Yo te decía hace un rato antes de entrar en cámara, ni siquiera tenemos que sentirnos como, como creadores, aún profundizando las mismas palabras del de, de Lao Tse, Porque todo ya está creado, porque toda la sabiduría ya está a nuestro alrededor. Lo que tenemos que permitir es obedecer espontáneamente a todos los impulsos naturales que se van presentando y se van dando. Impulsos que hay que tener también en observación que surjan y partan del corazón. Y eso, para alguien que viene trabajando dentro del camino, no es muy difícil de, de percibir y de sentir. Para alguien que reciba, va a comer, ¿sí? ¿Seguimos? Ok. Para Aquí alguien está. que okay. Para alguien que ya tiene cierta experiencia en el camino, y haciendo un paréntesis, Tao también significa los del camino. Como los cristianos, lo venía diciendo en la charla de Felipe, que por cierto hace ratito se publicó la segunda parte, ahí en mi canal de Ah, mira, tú? hay que ir a verla. ¿Sí? En Manifestación Mística está la segunda y va a haber una tercera, porque bueno, eh, está interesantísimo el material y que quise compartir bastante, ¿no? Así que los invito a todos ustedes que se suman a, a, a ver este, eh, este programa del Evangelio Apócrifo de Felipe, segunda parte, está la primera y va a haber una tercera. Bueno, y los cristianos en los tres primeros siglos no se hacían llamar cristianos, se hacían llamar los del Camino. Fíjate, qué coincidencia. Lo mismo que Tao. significa Tao, lo del camino. Porque todo aquel que está avanzando, está caminando. No está claro. siguiendo una persona, está siguiendo lo que le inspira la sabiduría divina. Claro, podemos basarnos en las enseñanzas. Debemos, inclusive si somos eh, inteligentes y astutos, tomar en cuenta las palabras de, de aquellos que están más adelante dentro del camino. Pero a quienes nosotros seguimos es a la divinidad que inspira esa fuerza que nos lleva en la dirección que corresponde. Por eso estar en el camino significa no aferrarse y no apegarse a nada que se vaya presentando. Ese es uno de los graves errores de los cuales nos aleja del fluir, porque vemos algo bonito, sentimos algo intenso y entonces nos detenemos en el camino. Y cuando nos detenemos en el camino, el fluir, que es como un flujo, una, una marea de, de, de, de corriente líquida, también se detiene. ¿Y qué pasa y qué ocurre cuando el agua está estancada, mi amigo Javier? ¿Qué pasa? Bueno, simplemente es un foco infeccioso, se empieza a pudrir, ¿no es así? El agua. Claro. Y eso ocurre también con nuestra alma y eso ocurre también con nuestra vida. Esta vida física, esta vida material, yo siempre traigo esa imagen para poder explicarla de mejor manera, es como si fuera un puente. Es un puente. No es el destino desde ya y tampoco es nuestro origen desde ya. Es solo un puente. Ahora, los seres humanos, en su gran mayoría, por no comprender y entender que tienen que estar en el camino que es fluir, por no comprender y entender que no tienen que aferrarse, que no tienen que apegarse, que no tienen que enraizarse en este puente, porque es un absurdo enraizarse en el puente. Es un absurdo construir una casa en el puente. Pero sin embargo, vivimos haciendo absurdos. Y eso es lo que hacemos. Y convencemos a otros que en, en el mismo puente hagamos nuestra casa. Entonces hay una, un shopping. Claro, un shopping, una ciudad, un barrio. Todo, o sea, todo en el puente. Imagínate ese puente. Va a llegar un momento en que ese puente va a tronar. Se va a desmoronar, se va a caer. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, en esta sociedad en la, en la que actualmente nosotros vivimos, se está derrumbando. Ya este puente no aguanta más, no soporta más. El puente sirve como función, como propósito y como misión para hacernos cruzar de una condición a otra, de un estado a otro, de un sitio a otro. Pero no para quedarnos acá. Y Totalmente esto es porque no hemos entendido lo importantísimo de aquello que es estar en un estado receptivo. Vivimos atormentándonos por el pasado que ya no existe. Vivimos angustiados por lo que ha de devenir, si todavía no llega. O sea, qué absurdo. Y nos estamos perdiendo desde ya este presente que es un maravilloso regalo del cual hay muchísimas circunstancias que hay que vivir y del cual hay que estar atentos porque la divinidad de forma permanente nos está hablando. Yo llevo más de 20 años viviendo así, Javier. Nunca sé qué va a pasar mañana. Es más, nunca pensé desde ya que iba a estar en, esta, en México, en Ciudad Victoria, que desconocía. Simplemente me dejé llevar, me dejé ir. Supongo que para ti es más o menos algo similar, ¿no? Como colombiano estando en Argentina. ¿Quién sabe por qué el universo te mandó ahí? Pero ahí estamos porque corresponde y confiamos que es lo mejor para todos nosotros. Y es maravilloso sentir esa paz. Y es maravilloso sentir ese cuidado, esa, esa contención y ese apapacho que la divinidad a través de esta fuerza te brinda y te da, y del cual uno no se resiste, sino que se deja abrazar. Claro. Ahí está, Diego, algo muy maravilloso. Primero, lo están saludando, lo está saludando Luis García, hay varios que están allí ya claro. muy contentos y dejándose abrazar por las palabras que vos decís. Ya hay algunas preguntas ahí en el público, sin embargo hay una frase que me quedó en la cabeza allí porque me recuerdo mucho a uno de los últimos viajes que hice en colombia que fue a un río maravilloso que se llama san cipriano y ¿sí? un río caudaloso con varias vertientes una corriente que hay papá y llegaba a un punto en donde en la profundidad eran 12 metros sí, pero eh, en la 12 metros de profundo, pero esas 12 metros de profundo eran para unos 6 métricos que con la corriente uno podía irse hasta allá y la corriente lo ya. llevaba. Ajá. Era maravilloso. Allá fue donde quise hacer el ejercicio de fluir y casi me ahogo, pero eso es otra historia. La cosa es que muchísimas veces cuando vos decís nadar contra la corriente es algo muy común en la gente. Cuando estamos hablando, ay no papi, usted está nadando contra la corriente, no va sí. a llegar para ningún lado. Pero parece ser que las personas, si no se cansan, no lo disfrutan. sí. Como si el hecho de, el hecho de nadar contra la corriente, si alguno lo ha hecho, agota demasiado, agota demasiado. Eso es peor que ir a hacer gimnasia, Peor que ir a darle 10.000 vueltas al estadio, nos cansa de los hombros, del pecho, de las piernas, es un cansancio total. Pero lo curioso es que no llegamos a ningún lado. Es un cansancio absurdo. Claro, no no llegamos a ningún lado porque no es en esa dirección la que nosotros tenemos que ir. Y El ¿sabes universo qué? nos dice... El universo nos dice a través de su voluntad, por eso Jesús decía, Padre, que tu voluntad sea la mía, ¿sí? O sea, es sumarse a esa corriente, es sumarse a esa sabiduría que nos va a llevar en dirección hacia esa evolución que es la propia naturaleza de la divinidad y que es también nuestra propia naturaleza ya que no hay división ni hay separación entre la divinidad y nosotros totalmente yo ahí se pongo el ejemplo para poder comprender cómo, cuál es nuestra circunstancia es como si tomáramos un vaso del infinito y vas a tomar y analizáramos los elementos que existen en esa agua de mar en el vaso y son las mismas que existen en el mar son los mismos elementos es la misma agua. Lo que pasa es que aquí la tengo individualizada, la tengo separada por ese vaso de cristal o de plástico o de lo que sea, que es como si fuera el ego, la personalidad. Claro. Pero ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría si el agua, y esto claro le da terror al ego, ¿eh? esto que está sintiendo en nuestro interior cuando explico esto, es el propio ego. ¿Qué pasaría si el agua, esa que somos nosotros, se vierte sobre el mar? ¿Dónde está el vaso? Sí, sí, sí. Encuéntrate sí, sí, ahí. Si quieres encontrarte, lo eres todo. Yo hace muy. poquito viví una experiencia, tuve la oportunidad de conocer a Cancún, hace pocas semanas, ¿no? Y yo me creía muy ducho en el arte de, de sumarme al Tao y sumarme a las circunstancias y sumarme al todo, ¿no? Porque, bueno, tengo muchos años y yo creía que eso era... Bastante experiencia para dejar de lado los miedos, los temores, la inseguridad. Y entonces viví la experiencia de bucear, nunca la había vivido. Esto que se te mete a la escafandra y tienes que respirar por la boca, ¿no? Y, y en un arrecife te sumerges. Y entonces yo, muy confiado, muy, muy hombrecito, aquí muy argentinito, ¿no? Entonces me, me sumerjo solamente a medio metro. No me quería soltar del tubo de aire. Me dio terror de ver esa infinita eh, plenitud del arrecife, del mar, del extenso y vasto mar. No, no, era una cosa impresionante. Me tembló hasta la última parte del cuerpo. Y el buzo que me acompañaba, ¿no? Me decía, ya, suéltate. Suyo". Yo decía, no, no. Del cordón estaba tomado como como aquel que se aferra a los propios miedos y propios temores que son creados indudablemente por la limitada comprensión y experiencia que en nosotros existe de vivir en, en un estado pero que del cual si queremos avanzar y queremos superarnos debemos renunciar, debemos dejar atrás. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que ir en contra del ego, mi querido Javier. No, porque el ego tiene un propósito y tiene una misión. Es como si también quisiera eh, moverme de un sitio a otro. Bueno, utilizo un vehículo, ¿no? Y ese es el ego. Pero no vivo en el vehículo. Tengo que bajarme, tengo que hacer lo que debo de hacer. Y eso es salirme de esa protección supuesta, ¿no? Que es estar dentro de un vehículo. Y digo supuesta porque cuando uno está en el vehículo es cuando más en riesgo está, porque puede chocar con cualquier cosa, o tener accidente, o descomponerse el motor, etc. Pero bueno, estamos en un lugar que pareciera conocido, chiquitito, cobijadito. Y está bien, nos movemos de un sitio a otro, ya hemos aprendido lo que el ego nos puede a nosotros mostrar o nos puede llevar. Y entonces me bajo del carro, tengo que abandonar ese ego. Afortunadamente lo hice en poco minuto ya en, en, en el océano, ¿no? Porque dije, no, no, no puede ser. ¿no? Si no, me voy a repetir toda mi vida, aquí me tengo que lanzar. Y fue la cosa más maravillosa, Javier. Mira, ¿Ya? sí, iba hasta los hasta donde me daba la, la cuerda esa, el tubo de, de aire, ¿no? Porque dejan el tanque arriba en la superficie. Qué bello, qué bello. Y entonces nadé en ese coral y, y fue maravilloso. Y ese, no, no, era una cosa, una experiencia mística realmente. Claro. Fue, fue vencer y superar muchísimas cosas, estar en, en, ese, en esa atmósfera que es como sentirse uno con el todo, porque el agua no te produce tanta separación. Claro, sí. es hermoso eso. Claro. Claro parece como si fueras parte del todo, ¿no? Y veía a todos los peces que se me acercaban y me veían. Ellos me observaban a mí. Yo supuestamente había bajado a observarlos a ellos. Y no, yo era la atracción, lo exótico ahí. Entonces me moría de risa. Me moría de risa por, por, porque realmente uno, uno tiene mucho por aprender. Y hay mucha vida y hay mucha inteligencia por doquier. Solo debe de atreverse a salir de este de esta zona de confort, que así se llama, de este sitio conocido. Y eso se hace solo si seguimos ese fluir, ese Tao, es eso de estar en el camino. Por eso no hay que cerrarse a nada de lo que se va presentando. No digo que no evaluemos si es positivo o si es negativo para nosotros, o mejor dicho, para salir de la dualidad, porque es lo que estamos buscando. Si es óptimo o si es, progresivo o si es regresivo. Hay circunstancias que se presentan en la vida que son regresivas, que no pertenecen a la voluntad divina. Recordemos todos nosotros que vivimos en un mundo que hasta el día de hoy no es regido por la sabiduría, no es regido por la luz, sino es regido por entidades que ya sabes tú muy bien y saben, sabe todo tu público, no quiere ni pretende que el ser humano fluya emerga claro. a otras circunstancias y a otros estados porque se aprovechan de nosotros, nos ordeñan como ganado. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, hay muchas circunstancias que son regresivas. De hecho, son las que más abundan porque son las que están más cercanas a este nivel material y de tercera dimensión que vivimos. Y mientras más apegados estamos a esta realidad de tercera dimensión, más son las circunstancias y situaciones regresivas que rodean nuestra vida. Pero cuando somos capaces de ir empatando lo visible con lo invisible, cuando vamos a aperturándonos a aquello que está más allá de los sentidos físicos y empezamos a ser intuitivos y empezamos a ser receptivos y empezamos a no tener miedo y dejarnos llevar y confiar, entonces se produce este hecho maravilloso de que las circunstancias progresivas se multiplican. Las bendiciones se dan cada vez con mayor fuerza, con mayor poder, con mayor trascendencia, y nuestra realidad se torna mágica. ¿Sí, Javier? Hola, hola. Estamos por ahí. Se me congeló el Javier. Bueno, yo creo que estoy en vivo. ¿Vamos a seguir entonces? Hay que fluir, no tenemos que detenerlo, porque si no detenemos, entonces estamos contradiciendo todo lo que venimos enseñando. Y ahí apareció Javier. Sí, ahí <ríe> tuve un problema con la conexión, me perdí unos minuticos de la conversación. Bueno, hay sí. condiciones regresivas, eso es lo que decía. Bien. Y si se presentan y si nos afectan, y ya las dejamos atrás. El show debe claro. continuar. Seguimos. Hablando... Hablando de, de, de, del movimiento, hablaste del movimiento ahorita, del vehículo que genera el movimiento, de las, de lo, de las circunstancias regresivas. Vuelvo al río. Cuando nadamos contracorriente por más que se nade contracorriente la corriente va a ir para donde quiere. Exacto. Pero mira, te voy, a sacar, te voy a sacar la parte positiva de nadar en contra de la corriente. Ajá. Porque... Nada es absoluto, nada es 100% negativo y nada es 100% positivo, ¿no? De hecho, es el símbolo del Tao. Ajá. Cuando uno nada en contra de la corriente, que es una locura, porque no vamos a llegar a ningún lado, tiene algo positivo. Y lo positivo es que los músculos se, se desarrollan, se ejercitan. Nos, fortalece, nos fortalecemos cuando nadamos en contra de la corriente. Entonces Bien. ya cuando nos damos cuenta y giramos en dirección a favor de la, de la corriente, es la corriente la que nos lleva, y nosotros con ese poder que ya incorporamos a través de darnos una y otra vez con las vicisitudes de la vida por el hecho de ir en contra de la corriente, esa experiencia que está en nosotros le da aún mucho más impulso a la corriente. Sumo mi fuerza a la de la corriente. Entonces voy más rápido de lo que la corriente me lleva. Pero eso es gracias a la experiencia que tuve de ser necio durante mucho tiempo o vidas completas. ¿Sí el me momento. explico con esto? Esta el es la parte momento. positiva. Claro que mientras antes despertemos mejor, porque de hecho no se trata de ir velozmente, no, no es el propósito, no es la misión. Se trata de ir en la dirección correcta. Pero si luego tenemos facultades para acelerar el proceso, qué maravilloso, qué bonito. Claro, Dieguito. Dieguito, vamos sí. a responder. Vamos con, con algunas de las preguntas, ¿te parece? Porque me parece que por ahí podríamos ir fluyendo. Claro. Y yo por tengo supuesto. por ahí una preguntita que me, si no la hace el público, la hago yo. Que ahí tengo como como una que me está dando vuelticas. Claro. lo sí. si dice. ¿Cómo comenzar y realizar un proceso de cambio de en el apego por el fluir? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo comenzar? Bueno, yo siempre eh, pongo este ejemplo, muy simple, pero sumamente muy didáctico. Cuando uno se señala a sí mismo, porque primero debo de encontrarme a mí mismo, ¿no? Y tan simple como esto. Cuando tú te señalas a ti mismo, ¿dónde te señalas? A ver. A ver. Señálate a ti. ¿A dónde te está señalando? Acá. Claro, aquí decimos, este soy yo. No digo, este soy yo, este soy yo, este soy yo. No, digo, este soy yo. Ajá. Ahora, si este soy yo, ¿por qué el protagonista es este? <risa> Fluir significa estar en equilibrio y en armonía con el corazón porque esa es la recámara secreta de la sabiduría, el corazón. Nosotros, año con año, tenemos muy presente esta alegoría y este simbolismo, por ejemplo, en el pesebre, en el pesebre donde nace el niño Jesús, que es una cuevita, esa es la recámara secreta que existe también en nosotros, el pesebre está en nosotros. Y el niño Jesús está en nosotros. O sea, el Cristo, la sabiduría, la divinidad, el espíritu. Ahí está toda esa fuerza de la cual debemos permitir que fluya. Pero claro, recuerda, había, había una vaquita y había un burrito que estaban postrados ¿no? al lado de, del niño Jesús. Sí. La, el burrito es la actividad mental totalmente domesticada. El torito postrado son los impulsos viscerales y emo emocionales también domesticados. Cuando la mente y las emociones están apaciguadas, y es ahí donde yo tengo que trabajar, lograr el equilibrio, lograr el centro, por eso está María y José representando también las dos energías, Jin y Jan, masculino y femenino, ¿sí? Entonces, cuando están en equilibrio, el arbolito se prende. Claro. Y el arbolito, claro, somos nosotros. Todas las luces se prenden. Muy bella, muy bella, muy bella interpretación, mi hermano. Muy bella, demasiado bella. Yo creo que, resulta, creo que resulta más dinámico, ¿no? <risa> ¿no? Enseñarlo de esta manera. Es hermoso, muchísimas gracias. Ahí hay otra pregunta de Yanaí Reina. Ajá. Y dice... Creo que esta pregunta ya quedó un poquito respondida, pero de pronto puede dársele una, una, una vuelta de rosca. Dice, cuando dices fluir, ¿es lo mismo que decir hágase la voluntad de Dios, divinidad? ¿Así salimos del destino y nos acercamos al ser? Sí, sí, él la está respondiendo ella perfectamente. Pero además es, ah, fluir es dar pasos en dirección hacia el vacío. Dar paso en dirección al vacío significa hacer o efectuar muchos actos irracionales. Pero hay que entender que el corazón tiene razones que la razón desconoce. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Y en el corazón, como dijimos recién y lo vuelvo a repetir, está la fuerza o la corriente de la cual nosotros tenemos que fluir. Pero claro, la mente se va a resistir. Sin embargo, en el corazón está ese impulso. ¿Qué hago entonces? Debo dar ese paso al vacío. No tengo que tener miedo. O mejor dicho, voy a sentir el miedo. Es natural que eso suceda, o por lo menos al principio de, del camino o el primer tiempo. Pero luego me tengo que aventar. Como me pasó ¿no? cuando estaba ahí sumergiéndome, sumergiéndome para bucear. Tuve miedo. ¿Pero qué hice? Me sumergí al vacío y dije, que sea lo que tenga que ser. Padre, que se haga tu voluntad. Y fue ah, maravilloso. Claro. Me, me, hace mucho, me hace recordar mucho cuando recién comencé en, en, en, en la búsqueda del autoconocimiento, como que lo primero que hice fue voy a quitar todas las cosas de mi vida que no me dejan ser feliz. Entonces hice una listita y empecé a romper, así como cuando está sacando mala hierba, sin preguntarse qué de una. ¡Bum, bum, bum! Fui rompiendo y eso, pues, claro, trajo muchísimas cosas. Y una de las cosas que sacó fue que conocí el miedo y me di cuenta a qué cositas tenía miedo. Y una de las cosas que tenía miedo, Diego, y todas las personas que están aquí escuchando, era a las alturas. Ahorita que tú hablas eh, de saltar al vacío, eh, recordé un lugar que en el Quindío, que se llama Hola, hola. Hola, hola. Bueno, yo no sé si me están escuchando a mí, pero habló de Colombia recién Javier. Habló del Quindío. No conozco Colombia. Ojalá pronto se me haga conocerlo. Así... ¡Oh, no! no ¡Me pregunta. estoy congelando, amigo! ¡Me estoy congelando! Bueno, la cosa era que eran dos mil metros de altura. Y me voy a escalar eso, esa, esa montaña Peñas Blancas, donde el cacique se hacía para ver dónde, estaba, la, dónde venían los españoles, el cacique Calarcá... Eso era una peña así, hermano, altísima, y con el que yo estaba, era uno de esos locos que hace, que escala, que hace rapel, que se tira el vacío y todo eso. Y me dijo, Javier, traje unas herramientas para que hagamos rapel. <risa> y yo, ¿para que hagan? Decir? <risa> ¿Para que hagan? Dijo, no, para que hagamos. Y me amarró a esa cosa, me, amar, me puso un casco, sí. me amarró a eso y me tiró. <ríe> me tiró, yo era así, yo, yo era con la mano así, acá atrás, ¿sí? claro. aquí agarrando acá atrás y con la otra agarrando acá adelante. Y el loco decía, suelte, suelte la cuerda. Y yo le decía, oh, no, yo no la suelto, yo no la suelto, yo no la suelto pero no podía avanzar, no podía avanzar. Luego empecé a soltar la cuerda de atrás, que era la que me permitía claro, claro, claro, agarrar y empecé a soltarla y a soltarla y luego la solté con toda la confianza y bajé de una manera como si volara. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de dos cosas. Que cuando solté fue hermoso, fue hermosísimo, me sentí con alas. Y lo segundo era que me estaba dañando la mano. Ah, bueno, pues sí. Me estaba dañando la mano. Sí, porque no lo hacías correctamente. Porque hay un arte sí. en el soltar también. claro hay arte. Y, y, y cuando soltamos con temores y soltamos con cierta resistencia, entonces sí avanzamos, pero tiene efectos colaterales. Hay cierto daño, hay ciertas circunstancias que van afectando nuestra vida porque no lo hacemos con... El talento y eh, la experiencia que se requiere. Pero luego ya se aprende, si practicas ya no te dañas, la mano. No, y además no fue tanto en el soltar, sino en el negarme a soltar. Que el peso claro, mío, exacto. el peso sí, es mío claro. más la gravedad, estaba apretándome la mano. Estaba apretándome sí. la mano. Cuando solté, la cuerda ya no apretaba. Ya no claro. apretaba. Entonces, eso fue maravilloso. Y cuando bajé, me fui a meditar inmediatamente porque sentí que en esa. Caída. ¿Cómo, ah. ¿Cómo los hechos y las circunstancias cotidianas y diarias tienen tanta sabiduría? Si somos capaces de, de despertar y darnos cuenta. Por eso titular, eh, el título de esta plática comienza con despierta. ¿Sí? Despierta. Sí. Ya. Sal de ese estado de letargo, de resistencia, de rigidez que existe. Porque mira, aquí hay otro simbolismo que se me viene a la mente, o, o alegoría. Cuando uno va a un bosque, o mejor dicho, cuando los leñadores van al bosque, si observamos, ¿cuáles son los árboles que cortan? Los que eligen cortar. Son los más grandes y son los más rectos y, y son los que se supone tienen una verdadera forma de árbol. Pero aquellos claro. que están retorcidos, aquellos que, que son flexibles todavía, aquellos que no tienen una supuesta buena forma para hacer tablas, esos no son cortados, no les sirven a los leñadores. Ahora, claro. si yo fuera un árbol, bienvenido ser el retorcido, ser el loquito, ser el flexible, porque no me van a cortar, yo no les sirvo al sistema, no les sirvo a los leñadores. Hermoso, hermoso. Claro. Entonces nosotros si queremos realmente continuar una vida de crecimiento y de expansión, hay que tomar en cuenta que lamentablemente el sistema nos va a rechazar. A eso hay que acostumbrarse. El sistema no nos va a aceptar. Y, y tenemos mejor. que y es lo mejor y tenemos que estar felices de eso. Gracias. Felices porque la vida continúa para nosotros. Si no terminamos siendo un mueble abandonado en alguna casa también abandonada. Claro. Ahí Timón acaba de hacer una pregunta. Yo sé, voy a empezar a responder las preguntitas, así que no se preocupen, estamos avanzando, estamos fluyendo, Lobos, estamos fluyendo. Es? Timón dice, pregunta, ¿qué podemos utilizar como brújula para saber qué ese es o no es el camino por donde seguir? Bueno, yo tengo una respuesta muy simple para esto, ¿sí? Porque realmente las respuestas simples son las correctas siempre, recuerden ustedes. ¿Cómo sabes cuando algo te gusta o no te gusta? ¿Cómo lo sabes? Pues Porque simplemente lo sabes. Bien, ¿no? sí, ¿Cómo? uno sabe. ¿Uno lo sabe? Sí, sí. Claro, cuando a uno, cuando uno prueba o cuando uno hace algo que le gusta, se siente expandido se siente feliz, se siente hasta relajado y dichoso. Muy bien, la brújula te indica, ese es tu norte. Cuando uno se siente contraído, cuando uno se siente de alguna manera tenso, rígido, no es por ahí. No importa los argumentos o el convencimiento que se nos quiera dar, que por ahí debemos de transitar. No, no, no, la brújula no está indicando por ahí. Claro, ¿Sí? es, es, es, es conocernos, es, con, es, cono, es sab, saber interpretarnos, saber interpretarnos, saber sentirnos bien. Porque Pero no se veces... trata de argumentos, de pensamiento, de razonamiento, de lo que se supone que debe o no debe de ser. Se supone sentir, los niños en eso son grandísimos maestros. Ustedes como niños, para ellos es el reino de los cielos Ellos saben mejor el camino que nosotros. Por eso el avance, el avance, Javier, no es hacia adelante. ¿Sí? Es hacia atrás. Es el desaprender. Ah, sí, total. Sí, sí. Claro. La acción para avanzar es de inversión. O sea, es hacia atrás. Es recordar, es desaprender para aprender y recordar. Claro, es recordar, pero es despojarme, es soltar. Es dejar todo lo que no me ha servido. No me ha servido porque todo eso lo he incorporado, son agregados que no tienen que ver con la divinidad, no tienen que ver con la sabiduría, que ya está instalada en mí. Solo debo permitirle ser. Pero claro, mientras tenga, ese, mientras tenga esa coraza mientras tenga ese, esa rigidez, esas condiciones que atrapan a mi verdadera persona, entonces, por supuesto, ese, ese sentir Ahí. de lo que es bueno para mí, o aquello que es correcto para mí, en mi camino para eh, continuar vale. y para avanzar, se va a manifestar muy tenuamente, ¿sí? porque está sumergido el ser eh, eh, en, el, eh, en condiciones que la abruman en condiciones que lo bloquean, yo debo de ir despejando toda esa oscuridad que separa mi realidad material, física, de tercera dimensión, con lo que existe en esa recámara secreta, en donde está la sabiduría y está la divinidad. Claro. Ahora, desde la perspectiva de la divinidad, de mi verdadero ser, de este que yo estoy de que este yo soy, es como ver o como creer que el sol es, eh, está siendo tapado por nubes. ¿Sí? Entonces, desde acá abajo, desde esta realidad, veo a mi divinidad o veo al sol, a mi sol interior, muy bloqueado, muy, muy oscuro, muy, muy tapado por esas poderosísimas nubes que son capaces de cegar inclusive al mismísimo rey sol. Pero desde el sol, ni en cuenta que las nubes están. Claro. Cuando yo me acerco a las nubes, ¿qué es lo que veo? Oye, ¿dónde está esta poderosa nube? Es puro mito, no hay nada. Sí. Y esos son los pensamientos, esa es la hiperactividad que el ego genera en mí. Debo observar esa nube, ese humito, darme cuenta que, que no es nada, que no tiene consistencia, y el sol ahí está brillando, mi verdadera persona ahí está tan poderosa como desde el principio. De acuerdo, muy bello, muy bello esas palabras, las personas están, están celebrándote, están celebrándonos, están, están celebrando este encuentro tan maravilloso, realmente eh, estamos aprendiendo a fluir, y, y la vida es eso. Luis García tiene una pregunta y dice, antes quisiera saludar a todas las personas que están allí, no puedo saludar a todos porque estamos conversando acá, pero están Gracielita y, y Adriana, están y Gashi y Galeano, Ga, Galeano Dagogliano, que son nuestras moderadoras, que están saludando allí a todas las personas, están Yanis, Natalia, Todas las personas, las, las hermanas Diforte que están por ahí también viendo, les agradecemos por estar haciendo presencia. Me disculpan, por favor, que en algún momento si metí la cucharada era que se me había congelado todito, entonces no vi si, si eso. Entonces hay algún problema. Porque no quieren que nos hablemos, no quieren que despertemos conciencia, pero se jodieron, se jodieron. <risa> La pregunta es de Luis García y dice, ¿cuál es la condición que debo cultivar para empezar a fluir? Muy bien. Bueno, mira, hay dos etapas, hay dos procesos. Yo esto lo, lo, lo repito y lo enseño bastante. Primero, debo de tomar en cuenta que para mí no, no debe de haber nada más importante, nada más... Eh, trascendental, nada superior a esa eh, actitud que debo de tener por alcanzar esas esferas eh, trascendentales, sutiles, invisibles. O sea, amar a Dios por sobre todas las cosas, como lo dice el primer mandamiento. ¿sí? Pero amar a Dios no es un ser externo. Amar a Dios es esa condición superior que está dormida en mí, pero que tiene que manifestarse. Por eso yo le he llamado manifestación mística, porque en eso se resume la misión y el propósito, no solo que yo tengo, sino que cada uno de nosotros tenemos. Lo místico es lo que está encerrado, lo que está atrapado. Eso significa misticismo. ¿Sí? Ahí está, sí. pero está encerrado. Muy bien. ¿Cuál debe de ser mi labor? ¿Tiene que estar encerrado ahí? No. Si es la preciada perla y es el maravilloso el maravilloso tesoro, la grandísima herencia que tenemos. Entonces hay que aspirar a desenterrar o a manifestar o a avanzar en dirección hacia lo superior. Eso es lo primero, la primera etapa. Es esa. Mi vida tiene que ser dedicada a eso. ¿Qué significa con todo esto? ¿Que tengo que volverme monje, cura, pastor, sacerdote? No, no, no estoy refiriéndome a eso. Podemos hacer lo que querramos hacer, lo que necesitemos hacer, lo que elijamos ser. No se trata de la forma, se trata del fondo. Sin embargo, todo lo que yo hago, lo hago con esa intención, con ese propósito. Siempre de encontrar aquello que requiere, que necesito para dar un paso más en dirección hacia mi verdadera persona o hacia mi verdadero estado. Porque estoy hecho a imagen y semejanza de la divinidad. Entonces tengo que irla manifestando cada vez más. Recordemos todos nosotros que la diferencia entre Jesús, entre Buda y entre los grandes maestros y nosotros es que ellos trabajaron para alcanzar ese estado. Nosotros todavía o no hemos comenzado o estamos en nuestros primeros pasos. Entonces, seguir su ejemplo significa aspirar y anhelar en pensamiento, sentimiento y acción, en todos los sentidos, para que la magia se vaya manifestando, o sea, lo místico se vaya aperturando. Sin embargo, y aquí viene la otra parte, Haber y Luis que hizo esta pregunta, viene la otra parte que llega a un punto, pero no nos adelantemos, ¿eh? porque si nos queremos adelantar este punto tampoco se va, se va a lograr o se va a dar para bien de nosotros. Llega un momento de tanto anhelar, de tanto aspirar, de tanto suplicar, de tanto llorar inclusive por alcanzar la divinidad, en donde ya después inclusive hasta eso soltamos. Y cuando soltamos inclusive el deseo o el anhelo a lo superior, es ahí cuando se manifiesta y se da. ¿Sí? Ahora, ¿por qué en primera instancia debo enfocarme en esa prioridad, porque yo tengo multiplicidad de deseos, porque yo tengo mi energía dispersa y mientras mi energía está dispersa, mi poder no me va a permitir aperturar lo que existe en mi interior. No me va a permitir quitarme aquellas, aquellos bloqueos, aquellos traumas complejos, fobias, todo lo que vengo arrastrando. El miedo me va a superar, me va a vencer. Sin embargo, el amor a lo superior Va a derrotar ese miedo. sí, claro. Y lo va a derrotar porque el amor es unidad, el miedo es separación. Y yo aspiro a la unidad, no a la separación, no a la división. Cuando ya he disuelto todos los miedos, cuando yo entonces ya he enfocado a la unidad, todas mis energías, entonces ya en ese momento ahí sí. Cedo todo, me rindo, me postro, me inclino. Y ahí claro. es cuando se da entonces esa trascendencia. Ese es el proceso. Hermosísimo, sí. Dieguito, hermosísimo. Eh, de verdad, han sido unas palabras que han alimentado el alma. Personalmente, me siento muy bendecido y yo sé que soy el reflejo de los que están allá también. Entonces, esto estamos pasándola buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Aparentemente no hay más preguntas, aparentemente. Sí, así que voy a dejar un espacio mientras tanto. Me, me voy, a, voy a hacer mi pregunta, Dieguito. Sí. En este, en esto, como, como hemos hablado del fluir, hemos hablado muy bonito, hemos puesto algunos pensamientos muy interesantes, hemos hecho algunas comparaciones, unas alegorías. Pero, ¿en dónde queda la visualización en este caso, corazón? Bueno, en la primera etapa, en la etapa del guerrero, en la etapa en donde tengo que vencer mis miedos, en donde tengo que visualizar y, y, y ir en dirección hacia, hacia aquello que, que es superior, o por lo menos que siento que es superior. Ya después, si me doy de topes y no es por ahí, me daré cuenta y digo, he estado visualizando mal. Sin embargo, sin embargo, es una herramienta todavía muy primaria, la visualización. De hecho, mientras más tranquila deje la mente, más rápido voy a ir avanzando. ¿Sí? Si yo requiero yo necesito repetirme, visualizar, enfocar todo aquello que creo que mi corazón me está inspirando y, y que necesito, adelante, hagámoslo. No vamos a interrumpir lo que en algo, es, en, en alguien es necesario. Pero luego, a medida que se avanza, el esfuerzo de visualizar, el esfuerzo de persistir y de resistir en una dirección se va disolviendo y el claro. fluir se va haciendo más presente. Pero todo esto son etapas. No podemos forzar a una persona que está en cierto nivel que pase al otro nivel. Lo que pasa es que debe tener en claro que la dirección es esa, la dirección es la total rendición, porque cuando uno se rinde, uno deja de competir con la divinidad. Competir eso es lo, lo que, diviniendo. claro, si le, si le podemos llamar competir, no, el ego que, que compite competir, divinidad, no, sí, sí. ¿no? Así, así, lo, así lo asimilé, así lo asimilé. Y esto claro. es muy interesante porque entonces lo que quiere, voy, voy a mirar cómo lo interpreté, por favor me corrigen bien Claro esto. que sí, sí. La visualización está en ese primer paso cuando apenas estoy empezando, cuando ya digo sí. no, estoy cansado de cómo estoy así y me visualizo, boom hacia dónde quiero ir, hacia dónde todo eso pero la visualización evoluciona con uno. ¿sí? La visualización sí, evoluciona con uno, es verdad, va cambiando, cada vez se tiene que ir te, eh, tornando menos tangible, Exacto. menos físico, menos material, porque las cosas de este mundo dejan de ser atractivas para un alma desarrollada. Entonces, Entonces luego, como no podemos visualizar lo que realmente necesitamos y queremos, no se puede porque no hay forma, Claro. No se le puede poner forma. Entonces abandona la visualización. Si quiere visualizar, visualiza luz. Listo, es lo máximo. Eso es lo que se acerca a lo que realmente quiere y espera. Porque ya no quieres un carro, ya no quieres una casa, ya no quieres un viaje, ya no quieres una pareja, ya, ya esas cosas. Digo, si se da maravillosa, la disfruta. Pero no, no es lo que tú pretendes, necesitas, requieres. Lo que tú aspiras no corresponde ni pertenece a lo visible, a lo tangible. Está en otra esfera. Entonces, a ver, visualízame eso. No se puede. Claro, entonces a lo que me refería, a lo que me refería con, con, con la evolución de la visualización es que cuando una persona ya está, eh, pongámoslo avanzado, aunque avanzado o atrasado, es como por un decir para poder sí. bajarlo, cuando se está perdido, cuando está en el río, porque el río es caudaloso y a veces se pone tranquilo y todo eso, pero a veces el río tiene vertientes, ¿sí? a veces el río tiene vertientes y es ahí donde la visualización cambia, porque si, si hay vertientes uno cierra los ojos y ve esa tranquilidad, visualiza esa tranquilidad y esa tranquilidad o esa luz como tú lo llamaste, se va para allá, el ego como dice Timón quiere visualizar otras cosas, Sí, porque uno se, mientras uno más va avanzando, más se va alejando de lo que el ego quiere. ¿sí? Claro, exacto. Ahora, es muy fácil saber cuándo es el ego. No digo que le digamos que no, porque si lo necesitamos es porque tenemos que vivir esa experiencia. Pero el resultado ya está cantado. El resultado es que ahí no vas a hallar nada. Y lo que vas a hallar es pasajero, es transitorio, es la experiencia del recorrido y de darte cuenta que tienes que regresar atrás, hacia atrás, a ese flujo de, del río que te sigue conduciendo a la desembocadura del océano. Porque como tú dices, puede haber muchas vertientes, pero esas vertientes terminan en la nada. Claro. Y es en dirección hacia esas vertientes que no conducen a nada, sino a una fosa estancada, la que el ego quiere que te conduzcas. No quiere ir hacia el mar, porque en el mar ya hay no hay vertientes. Ahí ya no hay ego, no hay separación, no hay división. Estar en el camino es seguir ese río que te conduce al mar. Necesitamos ir por otras vertientes, no hay nada malo. Adelante. Veamos que eh, pues no, hay, no hay más camino y que es un camino. Eh, un un callejón sin salida eso, o un río sin salida. Entonces tenemos que regresarnos y volvernos a encauzar. Y eso es, de eso se trata eh, las encarnaciones o nuestra instancia en este mundo. Lo que ocurre, lo que pasa, es que hay una fuerza permanente, constante, hay un bombardeo a todos los niveles para que nos salgamos del flujo de ese río principal, primordial, para que nos vayamos por las vertientes. Irse a las vertientes, y esto es muy importante, es transformarse en una persona polar. Si tú te inclinas en una dirección o en la otra, o sea, pierdes el camino del medio, de hecho, el budismo es el camino del medio, no así está dicho por las propias palabras de Buda, si nosotros nos transformamos en personas polares, entonces nos vamos por esas vertientes y entonces es el ego el que está direccionando y determinando nuestro porvenir. Y va a ser siempre desastroso. Desastroso tal vez para bien porque tenemos que aprender en base al dolor. Claro. Pero nadie quiere ir hacia el desastre. Así que sigamos el camino del medio. En el Evangelio de Felipe, que, que hablé en estas últimas dos charlas, y que, repito, hoy se publicó hace ratito la segunda parte, se dice que el matrimonio se debe producir en el tálamo, el matrimonio nupcial. El tálamo es el lecho, ¿no? Es el, el, el lugar donde las parejas se encuentran. Esa es una de las explicaciones. Pero el tálamo también es la corteza central de nuestro cerebro. Claro. Y es aquí donde las dos energías se unen, el yin y el yang. O sea, lo que es polar, lo unifico. Ya no hay bueno o malo. Ya no hay juicios. Ya simplemente fluyo. Y ahí, en ese casamiento de las dos energías, en ese casamiento de, de, de, de estos dos impulsos que están siempre jalándome en una dirección y en otra, porque la razón, la mente trabaja en la dualidad. Por eso el hemisferio cerebral son dos cavidades. Pero no es ahí donde tenemos que estar, sino que tenemos que estar en, en actividad prima, primordial y principal en el lóbulo central. El lóbulo central, los científicos le llaman la zona del vacío. Porque no saben para qué funciona exactamente y no saben cómo es que se activa, solo se ha visto que en meditación ese lóbulo central se activa, que es el tálamo, también, trabajando. Y eso se produce porque se está en equilibrio, y eso se produce porque se está en silencio mental. ¿Mm? Hermoso. Hermo Ay, mira que hay algo, hay algo muy bello que, que se, se me empezó a dibujar en la cabeza, y es que muchas personas, cuando empiezan a empezamos a hablar de visualización, empiezan a visualizar la abundancia o la casa o el auto y están en total libertad de hacerlo. Está muy bien porque es lo que claro. sienten que necesitan en ese momento para ir teniendo seguridad. Luego la corriente los irá llevando y aquí es donde viene lo más interesante. ¿Y qué es? Que cuando nosotros nos dejamos llevar por el fluir, el mismo fluid nos va dando lo que necesitamos para continuar fluyendo. Claro, no busca el reino contar. de los cielos y lo demás se te dará por añadidura, ¿sí? Totalmente, totalmente. Claro, el, el reino de los cielos, en, pri en primera instancia, es anhelar a lo superior, como decíamos, pero en segunda es dejarse llevar, porque la misma divinidad nos atrae hacia ella, nos atrae. Pero claro, tenemos que estar relajados, sueltitos, flojitos y cooperando, como, como bien se dice. Sí. Si la divinidad, si el universo para su misión usted necesita un auto de diez mil, 10, 20 mil, 30 mil dólares porque lo necesita para esa misión, el mismo universo se lo va a poner al frente. Totalmente, claro. Totalmente. Si no sí. lo necesitan, por más que visualice, papi, por más que visualice, si no lo necesita. No, claro, fíjate, mira, eh, he hecho algunas, algunos descubrimientos a través del análisis del Evangelio de Felipe, que quiero eh, compartirlo aquí también. Bien fuera, mi hermano. Es muy interesante porque tiene que ver con este tema desde ya. Cuando nosotros entonces vamos equilibrando Nuestras energías, o sea, ya no oscilamos, sino que vamos escalando y ascendiendo en ese péndulo que es la actividad mental, que es nuestra vida. A medida que vamos escalando, los, la oscilación es menor, hasta llegar al punto central y ya no hay oscilación. ¿No es así? Bueno. Uh -huh. Mira vos. Claro. Claro. Mientras nosotros entonces vamos equilibrándonos y vamos frenando y deteniendo, que es un proceso, toda la actividad mental, las emociones, lo visceral, todo eso se va apaciguando y ese, esas aguas se van clarificando, no solo soy capaz de ver lo profundo del lago, lo profundo del agua, lo profundo de la vida, ¿no? si, si, si las aguas están calmas, sino que además se va activando una energía que se encuentra en nuestra región física con un hombre muy especial, que ya de por sí debiera de llamarnos muchísimo la atención. Hay una energía dormida en el sacro, o sea, en el lugar santo nuestro. Esa energía, cuando ve que se va produciendo ese equip equiparamiento del yin y el yang, cuando ya dejamos de emitir juicio y nos enfocamos en observar, en mantener cada vez más constante nuestra percepción y nuestra mente como si fuera un espejo, la famosa Kundalini o también llamada Sushumna o también llamada en el cristianismo la Espíritu Santa, y en femenino lo digo porque es una madre, esto es fuerte ¿eh? para los religiosos, pero es necesario revelarlo, porque está en el cristianismo gnóstico, en el cristianismo de los tres primeros siglos. Su yunda va despertando y va ascendiendo, y es ahí que luego produce el casamiento en el tálamo de las dos energías, el casamiento definitivo, porque hay muchos encuentros previos. Es el espíritu, la espíritu santa, fíjate, cuando logramos ese equilibrio, los méritos suficientes para mantenernos en un estado de quietud, de plenitud y de confianza, es la Espíritu Santa, es esa fuerza superior a nosotros que viene y disuelve el karma, que viene y disuelve los egos, que viene y disuelve, disuelve el trauma, el complejo, la fobia. ¿sí? Y entonces vamos ascendiendo. Bueno, esto quería revelar, porque es un proceso interno no que ser, se va desarrollando. Cuando vamos, es que, claro. donde los seres humanos entendiéramos en verdad el mensaje del cristianismo, o sea, Jesús lo dijo todo, y además lo dijo claro, lo dijo claro, completico, pero bueno, teníamos... El que evangelio de Santo Tomás, Cristo. eso es lo que recomiendo, y que tengo ahí la charla también, pero es que está ahí, está claro. Lo que sí. pasa es que esos evangelios están claros porque no fueron sometidos a la manipulación de intereses. Totalmente. Estos se encontraron en una cueva de manera reciente, del siglo pasado, y bueno, entonces muy puros están. Y es a esos donde nosotros debemos de poner nuestra máxima atención. Por eso le he dedicado muchos programas a estos evangelios apócrifos, porque, Porque si ahí está, de lo que hablamos nosotros no es nada nuevo. No es la New Age que le quieren hablar, no tiene nada de nuevo. Bravo es más antiguo que el mismo planeta Tierra, porque es la sabiduría misma. ¿Sabes qué deberíamos hacer, Dieguito? Un, sí. en, en, para programarlo para un futuro, a mí también me gustan mucho los evangelios apócrifos, y deberíamos hacer un programa en el futuro hablando de, de los evangelios apócrifos, sería como bastante interesante. Uy, claro, claro que sí, por supuesto, sería, por supuesto porque yo creo bastante... que es un, tema, es un tema que lamentablemente... Aún, hoy en día, seguimos cumpliendo con ese mandato y ese ordenamiento que se dio en el concilio de Niveas. Perdón, Niceas. <risa> sí, así le digo, el de Niveas. Porque no le damos, no le ponemos atención. Claro, claro. Estamos total. despreciando escritos que son excepcionales, que son increíbles. Ahí están, las mismas y propias palabras de Jesús. En su gran mayoría, o en su gran minoría, no lo sé, pero sí, por supuesto, sí, por supuesto, muchísimo de lo que enriquece lo esencial del verdadero cristianismo, ahí están los Evangelios Apócrifos. Perfecto. Entonces vamos a programarla, vamos a programarla para un futuro, si, si la tribu quiere que esta charla sobre los Evangelios Apócrifos, que me imagino que estoy yo hablando sobre los Evangelios Apócrifos, van a estallar unas cuantas cabezas. Vamos a cerrar con una, última pregunta que veo, con una última pregunta que veo para ir cerrando, porque sé que su merced es un hombre muy ocupado, mi caballero, y a la isla hace Nancy Ospina. Y es una pregunta que me parece hermosa para cerrar el con broche de oro. Y en este momento de, de salto cuántico, en este momento de evolución en este momento en donde el miedo está, está caminando, a la, afuera de nuestra casa está caminando el miedo y la gente anda así con miedo por todo lado. Dice Nancy Espina ¿qué hacer en ese momento de hoy? Donde, no a ver, Voy a volver a leer. ¿Qué hacer en ese momento ya del hoy presente donde día anterior día estoy con el miedo acosando? Vamos a interpretar la pregunta. ¿Qué hacer el día de hoy donde el miedo día a día está acosando para fluir? Muy bien. Hacer cada vez más presente el amor en nuestra vida, que es lo contrario al amor, la unidad. Perfecto. El miedo, el miedo lo único que hace es volvernos psicóticos, volvernos polares. Volver, volvernos contradictorios y perturbados, el amor pacifica, el amor unifica, el amor fluye y entiende que todo aquello que sucede y nos está sucediendo a todos tiene un motivo y tiene una razón. Entonces, ¿de qué preocuparme? ¿Por qué temer? ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no aceptar con alegría las circunstancias que se van dando? Porque forman parte de un proceso evolutivo que está siendo dirigido por el máximo de los directores universales, la propia divinidad. Totalmente. Y que, y que su música es el amor, así que escuchemos el amor, escuchémoslo. Sintámoslo vibrar en cada parte de nuestro ser, en cada célula de nuestro cuerpo, y entonces no hay nada de qué temer, ¿sí? Hermoso, Dieguito. Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jaber, por esta invitación. Gracias a, a las personas que, que nos han seguido en vivo y a los que nos van a ver en YouTube, ¿sí? Que ahí vamos a estar de seguro en tu canal. Y bueno, si es posible también, ¿por qué no subirlo a mi canal? Si es que no hay problema de YouTube. Veremos entonces. Ahí está, por, ahí está. Me, encantó y me, me gustó grabado. muchísimo Me gustó muchísimo esta conversación. A mí también me encantó muchísimo. Muchísimas gracias por, por eh, compartir con nosotros. Y hasta una próxima ocasión, porque estoy seguro que va a haber una próxima ocasión. Eve María, me divertí demasiado. Bien. Claro que sí, y aquí estamos entonces. ¿eh? Abrazo grande, Javier, a ti, abrazo grande a todos y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Dieguito. Querida tribu, ¿cómo se sintieron hermosos? ¿Cómo se sintieron? Maravilloso encuentro, maravilloso encuentro con Diego Martín, por favor. Vamos a agradecerle con todo el amor, a llevarlo a nuestra intención para que sea la Lucía el amor guiando sus pasos también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recordemos, como para cerrar esta noche, esta tarde, la costumbre de hacerlo siempre de noche, ¿si ¿sí vieron? Por favor, recordemos que la vida es como un ajedrez, nosotros somos las fichitas, ninguna ficha piensa cómo se va a mover el ajedrecista, es el universo y ya tiene como mil jugadas por delante. Nos vemos mañana eh, a las 9 de la noche para hablar un poco, para hablar un, un poco eh, de Julio Cortázar y un cuento que se llama El ídolo de los cícladas. Muchas personas hablan de los entierros, que, de objetos indígenas que encontraron y toda la magia que tienen estos objetos. Julio Cortázar, para celebrar su natalicio, escribió un libro, un cuento maravilloso que se llama El ídolo de los cícladas. Así que mañana a las 21 horas nos vemos aquí por este canal. No se les olvide seguir a Dieguito en el canal de YouTube Manifestación Mística y ver tus videos que están maravillosos. Y ya saben, nos vemos mañana, los amo muchísimo. Te amo, me amo. Ámate como nadie nunca te va a amar en la vida. ¿Sabes por qué? Porque solo tú te puedes amar así de harto. Nadie más te va a amar como vos mismo. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao. Goodbye, everybody. I have to go.